Tranquilízate Que porque tenga la cola para abajo No quiere decir que esté triste Relájate No hay manera de que me entiendan Y las perritas y perritos como yo Porque hoy os traigo los cinco consejos para aprender a entender a vuestro perro. Genial, ¿no? ¡Pues vamos allá! No pasa nada, papi. Es muy normal que los humanos os confundáis, pero presta atención. قول حاها، إيه؟ قول حاها، مش فاهم يعني؟ قول حاها، حاها. What? حاها. دي أوبرا، حاها. أوبرا، I love Egypt. هلا. هلا. هلا. هلا. هلا. هلا. هلا. هلا. هلا. هلا. هلا. هلا. ايه هلا. هلا. هلا. هلا. هلا. هلا. هلا. هلا. هلا. هلا. هلا. هلا. هلا. هلا. Hola anima fans. Hoy estoy un poco cansada y de mal humor porque me da la sensación que mis papis no me entienden. Papi, papi, papi. tiras la pelota? Va, va, va. ¿Eti? ¿Eti? ¿Eti? Entendemos súper bien. Sí, sí, sí, sí, sí. Es una maravilla lo que no entiendes.